Bueno, la mántica, la adivinación. Eh, la adivinación es, es eh, un fenómeno que conocemos de todo el mundo. Eh, realmente en todo el mundo y en toda la historia. ¿no? Se han utilizado ciertas prácticas eh, mánticas o adivinatorias. Eh, y la razón es. Eh, ups, perdón. Lo que quiso hacer es esto. A ver si... No, no así. Ah, tienes que... Ah, sí. Esta es la razón para que tenemos la El mundo es un caos. No controlamos la vida. ¿No? no sabemos lo que va a pasar de aquí en cinco minutos. Esperamos estar aquí tranquilamente sentados escuchando a lo que yo voy a decir en cinco minutos. Pero es posible que ahora mismo... Se está viendo un avión a estrenar en este edificio. Exacto. Y ahora, algunos de ustedes se van a poner dos incluso porque yo he dicho esto, y con esto puedo provocar que va a pasar. Entonces, tocamos madera. ¿Sí? Todo esto son prácticas que utilizamos en la adivinación y en la módula. ¿No? Uh, y todo es para controlar lo que pasa, porque hacemos esto para evitar de que va a pasar que mis palabras, lo que yo acabo de decir que va a pasar ¿No? eh, como si yo tuviera la, el poder de controlar el futuro pero queremos evitar el caos que está delante ¿Sí? y por eso entonces eh, intentamos diferentes maneras de evitar el caos de todo el mundo ¿sí? particularmente de desastres y hay desastres grandes, como lo vemos aquí pero hay también desastres pequeños como por ejemplo no encontrar tu novio o novia ¿Sí? ese tipo de cosas son desastres más pequeños aunque personalmente son desastrosos pero no entonces lo que hacemos son diferentes prácticas para intentar llevar este en un buen camino para controlar que esto no va a pasar ¿sí? y por eso en todo el mundo y en toda la historia hay esas prácticas porque en todo el mundo la vida es un caos incontrolable ¿sí? entonces por eso utilizamos la adivinación ¿sí? voy a Utilizar muchos tipos de términos, adivinación mántica y magia es otro de estos. ¿no? Magia es la práctica en lo pequeño para controlar en lo grande, en el mundo. ¿no? Eh, obviamente conocemos el vudú, por ejemplo. ¿no? Cuando tienes un muñeco y haces esto, y en algún lado del mundo la persona, el objeto, y esto dice, ¡Ah! ¿no? o se enferma ahí. ¿sí? Esa es la idea. Sí, esa es magia. ¿No? Uh, entonces, la adivinación de la predicción del futuro, el de lo oculto o lo ignorado, o haciendo uso de la magia ¿entendés? y uh, o de poderes uh, sobrenaturales y la mántica es conjunto de prácticas ¿no? mediante el cual tenemos que adivinar. Y tenemos montones. Y ustedes, obviamente, conocen muchos de ellos: ¿no? como leer uh, hojas de té, ¿no? las cartas de tarot lectura de mano, ¿no? Todo este tipo de eh, prácticas conocemos, ¿no? Y obviamente es súper complejo, perdón, aquí estamos poniendo en la pantalla, pero astrología, muy complejo, y obviamente es muy complejo, ¿por qué? Porque las situaciones en el, en el mundo, en la vida, son muy complejas. Si solamente hubiera un sistema que puede decir sí o no, pues entonces es muy limitado. Pero tenemos muchas veces... Problemas complejos. Entonces, para un problema complejo necesitan consultar algo complejo. Y algo lo que es típico de eh, la alineación, la mántica, es que no dan eh, respuestas fijas. Nunca van a decir, cuando tú vas a consultar a un especialista, va a decir: Oye, mira, eh, tengo este problema Uh, con mi novia y uh, yo no sé qué hacer, si ella realmente me quiere o no y uh, qué hago yo ahora para mejorar esto, nunca va a decir ¿sabes qué haces esto? y ya todo va a estar bien porque tú haces esto y resulta que no va a estar bien, entonces tú vas a regresar al especialista y oye, voy ¿no? tú me dijiste yo pagué, además, no y mira, entonces obviamente no va a decir eso, en ningún momento va a decir eso, y dice, mira si tú haces esto, entonces las líneas van a estar mejor para ti, para que salga bien. Si no sale bien, pues no es culpa de esta persona, es porque los estrellas no están hiciste un mal ritual, lo que sea. ¿Sí? Entonces me deciden, bueno, okay, algo pasó, que no estaba bien para ti, entonces tenemos que hacer otra cosa. no Nunca va a decir precisamente algo. Aunque tenemos muchos ejemplos en la historia también cuando utilizaron especialistas, por ejemplo, reyes, ¿no? que muchas veces, vamos a la guerra, pero primero vamos a consultar especialista Y especialista dice este periodo es un buen momento para hacer la guerra. Y lo pierden, claro, pueden imaginar al rey, ¿no? O sea, va directamente al especialista y le corta la cabeza. Tenemos muchos ejemplos de eso también, ¿no? Que hay cierto riesgo a este nivel, ¿no? Cuando trabajas para un rey, particularmente cuando es un rey con mal humor, ¿no? eh, pues entonces puede vivir mal. Pero generalmente, entonces, eh, esta es la relación de un especialista ¿no? con eh, su consultante. ¿no? Eh, además, lo que es muy importante, la relación entre especialista y consultante es una relación de confianza. Entonces, muchas veces. Eh, se conocen. Esto ayuda mucho al especialista, porque no solamente conoce a esta persona, probablemente también conoce a su familia, a su ambiente en que se mueve, y esto obviamente ayuda mucho en sus predicciones. ¿no? Puede decir, ah, okay, yo conozco tal o y tal, y no sé qué, y, ¿no? entonces sabe más o menos cómo es la situación de esta persona. Entonces, obviamente, este conocimiento ayuda mucho en predecir algo. ¿No? Es un poquito como un psiquiatra, ¿no? un psicólogo. Cuando ¿No? Y en Mesoamérica, obviamente, también teníamos un sistema mágico muy importante, y lo vemos en estos códices. ¿Sí? Los códices adivinatorios, códices sagrados, códices religiosos, todo ese tipo de términos lo utilizan para estos ¿Sí? Pero son documentos adivinatorios, son documentos, son manuales que se utilizan. Un especialista utiliza esos documentos precisamente para uh, la consulta. ¿Sí? Y esto, ese sistema que vemos reflejado en esos documentos, tenemos varios documentos esos, uh, prehispánicos, ¿no? uh, está basado en. Uh, una cuenta, ¿sí? En una cuenta uh, que tiene 13 numerales y 20 signos, tres numerales y 20 signos en conjunta forman un ciclo de 260. Y es posible que hayan escuchado, este, es la, el calendario sagrado, como dicen muchas veces en la literatura. ¿Sí? Yo no utilizo ese término porque no es un calendario. ¿Sí? No cuenta tiempo. Lo que cuenta es el valor del momento. Es algo muy distinto. Pero lo que pasa con esta cuenta está colapsado sobre el calendario de 365. ¿Sí? Entonces muchas veces asociamos uno con otro casi eh, como, como si fuera el día, como hoy decimos, hoy es uno, ¿Sí? uno de agosto, no así como eh, con esta cuenta que vamos a ver, como fuera, así pero realmente no sé, son dos cuentas separadas, uno de 260, que es mántico, adivinatorio, no es una cuenta, y el otro es la cuenta de 365, que sí es un calendario, porque sí cuenta el tiempo. El movimiento del sol. ¿Sí? Aunque 360 es no es preciso, pero eso es otra cosa. No, no quiero entrar demasiado. Digo numerales porque, y no números, porque no son números. Número es 1, 2, 3, 4, una mesa o, o una silla, dos sillas, tres sillas, cuatro sillas. Esos son números. Un numeral no cuenta algo. Simplemente tiene otra definición ¿Sí? y el numeral en este sistema es el valor que pone en este numeral aquí tenemos los numerales, 13 numerales, así lo representa en los códices, ¿Sí? como si fuera 1, 2, 3 normal, pero lo que representa es otra cosa, lo que representa es el valor del 1, el valor del 2, el valor del 3 y así hasta 13. ¿Qué quiere decir eso? Son las asociaciones que tienen con esos números. Como nosotros también tenemos esto en Occidente. Por ejemplo, 13 es mala suerte. ¿No? Mala suerte, 13. No vas a hacer algo, bueno, si crees mucho en esto, ¿no? Por eso en muchos edificios no hay un piso 13. Obviamente, sí hay un piso 13, pero se básicamente salten de 12 a 14. ¿Sí? Pues sí. ¿no? En aviones muchas veces no hay una fila 13. ¿Por qué? Porque gente no quiere sentarse en fila 13. Menos todavía en avión. <risa> ¿No? Entonces sí, eso son es ese sí. tipo de cosas. Sí, sí. O sea, vemos la fuerza de lo que tiene esto. En, en, en nuestra propia cabeza. 7 ¿no? generalmente es considerable. Bueno, 4 es otro de esto. 4... ¿no? en muchas culturas, es considerado muy positivo. Probablemente por las cuatro direcciones y cosas así, ¿no? ¿Sí? Tres, obviamente, muy importante en la Católica, ¿no? por el Padre, Hijo y uh, Espíritu Santo. ¿no? Todo este tipo de uh, significados de los números, o sea, un tipo de numerología. ¿sí? En Mesoamérica había ese también. No era que en toda Mesoamérica era igual, ni siquiera entre un especialista y otro. Obviamente hay ciertas constancias, pero no quiere decir que un especialista en Tenochtitlan eh, tenía el mismo valor a, de 7 o 6 que alguien en Tehuantepec. ¿Sí? No hay por qué. Pero tenía valores. Cada uno tenía un valor. Generalmente, lo que conocemos de literatura, ahí ¿vale? vamos a ver algunas de esas literaturas, el 1 es más débil, 3 es más fuerte. Entonces, eh, cuando cae un día asociado al 13, entonces es una asociación muy fuerte, ¿sí? Y estos eh, numerales se combinan con 20 signos. Aquí lo tenemos. Esos son eh, los signos eh, misecos. Los sea, son un poquito distinto. ¿No? entonces tenemos 20 signos que ocurren en este orden empezamos con lagarto, viento, caza, lagartija, serpiente, muerte así, pero de ahí va a mono así, ¿no? y de ahí hasta acá y después de flor regresamos a lagarto 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 ¿Sí? entonces tenemos 13 numerales de 1 a 13 Después de 13 regresa no ¿no? Es un ciclo que da vuelta y vuelta y vuelta, y eso se combina con el ciclo de 20. ¿Sí? Y si lo combinamos, tenemos esto. Bueno, eso es solamente una veintena. ¿Sí? Empezando, un lagarto, dos vientos, tres casas, cuatro lagartijas, cinco serpientes, seis muertes, y así. Hasta, ah, bueno, las primeras aquí, 13 caña. Después de trece caña, el décimo cuarto signo es jaguar, pero no tenemos más numerales. Solamente tenemos tres numerales. Entonces, uno. Un lagarto. uno lagarto? Sí. Jaguar. Pero perdón. No, digo lagarto. Pero jaguar. Uno, eh, jaguar. sí. dos, eh, águila, tres, sopilote, y así, hasta siete, ya no tenemos más signos, nosotros solamente tenemos 20 signos. Entonces, el siguiente es la pero con 8. 8 la carta. ¿Sí? Y así contamos. Entonces, tenemos un total de 13 por 20, 13 numerales. 20 signos, un total de 260 diferentes combinaciones. ¿Sí? Y cada signo también tiene su asociación. Casa, pues podemos imaginar, casa tiene las asociaciones relacionadas con la casa, el hogar, por ejemplo. ¿Sí? Jaguar, eh, ¿no? Jaguar con autoridad, con fuerza, con militares. ¿Sí? Ese tipo de asociaciones. Y obviamente, cuando es un jaguar, pues uno es débil, entonces no es tan fuerte. ¿No? Mientras que, si fuera 13 eh, jaguar, pues entonces es súper asociado a autoridad y guerra y todo esto. ¿Sí? Esto puede ir a dos diferentes lados. Si es un día 13 eh, jaguar, puede ser que sería un buen día para empezar una pelea. Por ejemplo. O no. <risa> ¿Sí? O no. Porque para el otro también es 13 jaguar. ¿Entiendes? <risa> Entonces, uh, es lo doble de siempre. ¿Sí? Okay. Entonces, ese es el sistema básico: 260 diferentes, lo que yo llamo posiciones, ¿no? Pero muchas veces lo llamo un día. Porque, recuerda está colapsado sobre el calendario 365, ¿No? Uh, pero bueno, no importa mucho cómo lo llamamos, mientras que nos entendemos. ¿sí? Entonces, lo que estamos aquí viendo son las asociaciones que tienen los numerados en conjunto con los signos. ¿Ok? Entonces, esta es la cuenta 260. Tenemos otra cuenta, 365. Aquí vemos los términos sonados. Y estos dos se combinan. ¿Okay? Entonces, primero, el que estamos viendo. El de 260. Este está organizado en 20 veces 13. O sea, basado en los numerales, ¿entiende? Normalmente los documentos, lo que vemos cuando lo, lo pintan, son 20 veces 13. ¿Sí? Mientras que en la cuenta de 365, el calendario, ahí... Tenemos 18 veces 20, veintenas, organizado en veintenas, periodos de 20, más 5 al final, que no cuentan. Así literalmente dicen que no cuentan. Y estos dos se combinan en un periodo muy largo, de 18.980 días, son 52 veces ese ciclo o 73 veces ese ciclo. ¿Qué quiere decir? El momento cuando es el día 1 en el ciclo de 365, hoy. Y si hoy es el primer día un lagarto, ¿no? En la cuenta de 260. En 18.981 día, estamos otra vez en el inicio de las dos cuentas. Es la única vez cuando estamos otra vez en el mismo momento. En las dos cuentas. Y ese es el famoso siglo mesoamericano, 52 años, que obviamente no es 52 años, porque el año tiene 365 y un cuarto día, ¿no? Entonces, aquí en Mesoamérica no tenemos este cuarto día, entonces 52 veces 365, menos el cuarto, quiere decir que falta uh, algunos días, ¿sí? Entonces, Realmente cuando decimos son 52 años, realmente no es correcto. Porque año viene de terminología de Europa, mientras que esto es terminología mesoamericana. Entonces estamos mezclando cosas.